Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, Enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os traigo un vídeo que no tiene nada que ver con CPA. Es un poco como afiliados, pero más o menos. Os voy a decir cómo podéis ganar dinero compartiendo enlaces en redes sociales, pero atentos, no es lo que estáis pensando, no es lo que creéis.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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y a que guardes este video en tu lista de reproducción favoritos para que no lo pierdas y lo tengas siempre a la mano. Y sin más dilación, déjame contarte qué es esto de ganar dinero compartiendo enlaces en las redes sociales. Ojo, puedes hacerlo en cualquier otra parte y atento, también puedes hacer campañas de pago, también se puede hacer tráfico de pago, ya lo harás si tú quieres, de la forma en que a ti más te guste. Pero puedes empezar con redes sociales sin pagar nada. Se trata de Kickbooster. Kickbooster es una empresa que es un software de solución para crowdfunding para creadores de crowdfunding creadores si tú por ejemplo tienes una idea y no sabes cómo financiarla te unes a king booster y ellos te dan las herramientas para que tú puedas financiar tu idea es muy sencillo de usar pero nosotros no somos creadores de soluciones para crowdfunding nosotros somos marketers o en todo caso embajadores de marca o simplemente somos influencers o tenemos buenas relaciones con nuestras redes sociales bueno, pues podemos beneficiarnos de eso que nosotros hemos venido construyendo a lo largo del tiempo para ganar dinero. Es muy sencillo. Esta página te paga dinero por promocionar productos, por promocionar proyectos. ¿Ves? Aquí tienes varios proyectos. Y si tú ves uno que te guste mucho y lo promueves, bueno, pues te puedes ganar un dinero. Te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. Lo primero... Esta es la página, no te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. Lo primero, entras a la página y te vas hasta abajo y ves que dice Users Affiliates, le vamos a dar clic en Afiliados, Affiliates, y nos manda esta página que dice Gana premios por compartir los proyectos que amas. Efectivamente, tú vas a ganar dinero por compartir los proyectos que te gusten. Y dice aquí que te pagan por ser... Por ser un afiliado de Kickbooster. Usa Kickbooster para crear tu enlace único de afiliado de tu proyecto favorito. Y sé pagado por cada aportación exitosa que venga desde tu enlace. Aquí lo que tenemos que hacer es que la gente se anime a invertir en estos crowdfundings. Pero no te preocupes, que es muy sencillo hacerlo. ¿Y ¿Qué son los marketers afiliados? Pues mira. Los que tienen publicaciones, bloggers, influencers, amigos y familia, fans, eh, clientes. Es muy sencillo. Simplemente te das de alta, eliges un proyecto y compartes tu enlace. Y te pagan. Eso es todo. Todo lo manejas con facilidad. Darse de alta es facilísimo. Vamos a darle a Sign me app. Lo voy a hacer ahora mismo junto contigo. Y vamos a rellenar estos sencillos datos. Tu nombre. Tu email. Tu Paypal si quieres, porque dice que te enviaremos pagos vía Paypal a ese email. Que también lo puedes rellenar más tarde desde tu cuenta. Lo voy a dejar para más tarde. Y aquí pones tu código de referido. Si lo tienes, en mi caso, lo vas a tener. Te lo voy a dejar aquí abajo. Y si no, no pasa nada. Con mi enlace directamente puedes entrar. Password lo vamos a generar. Muy poderoso. Y que te acuerdes. Y luego dice... Estoy de acuerdo en el acuerdo de afiliados de Kickboosters. Si quieres leerlo, los lees y si no, pues no pasa nada. Y luego dice apúntame a tus noticias y las actualizaciones de Kickbooster. En mi caso lo voy a poner porque quiero estar al tanto de las noticias para saber qué promover. No soy un robot y Submit. Y ya estamos aquí, Kickbooster. Eso es todo. Has visto que no, no, no ha sido nada complicado. Dice vamos a empezar promociona tus campañas favoritas, completa el setup para que nos paguen o también aquí para que nos paguen por banco. Dice también que puedes tener campañas de cashback. Mientras más compartas y promociones, más dinero vas a ganar. El siguiente paso es encontrar campañas en nuestro Marketplace. Tienes aquí toda esta parte, ves, aquí está el dashboard que es este. Aquí, como es una cuenta que acabamos de abrir juntos, pues está absolutamente en ceros. Vienen los boosted, donde me aparecerán las campañas que yo estoy promoviendo y los clics que ha recibido mi campaña. Luego vienen las campañas y me pone el listado de las campañas que yo estoy promocionando y a las que he aplicado. Ahí lo tenemos. Y luego el Marketplace. Vamos a dar clic en el Marketplace. Abre el Marketplace. Este es el Marketplace. ¿Ves? Y vienen aquí... Todas las campañas, vienen las categorías. Yo te sugiero que empieces por categorías ganadoras. Una categoría ganadora es, por ejemplo, diseño. A la gente nos gusta mucho eso. Juegos, que también está muy bien. Health, ahora con el tema del COVID y todo eso, pues es un, un tema que nos interesa mucho a todos. O tecnología. A todos nos encanta la tecnología. Yo voy a poner, por ejemplo, uh, tecnología y diseño. Y estos son los proyectos que me ponen. Y si te fijas, aquí dice 10%, quedan 27 días. 10% quedan 25 días. 15% bajo demanda. 10% quedan 27 días. Lo cual quiere decir, este numerito es lo que te van a pagar por lo que tú aportes. Es decir, si yo promociono este cacharrito, que es un disco duro, sin cables, por cada dólar yo me gano 10 centavos, por cada dólar que alguien dé para esta campaña. Lo voy a poner aquí, comisión de alta a baja, y fíjate que esta me da 30%, 30%, 22%, 21%. Estos que dicen in demand es sin límites. Sin límite, sin límite, sin límite, sin límite. Sin límite. Tú tienes que buscar algo que sea acorde a lo que a ti te gusta y puedes empezar a trabajar como tú quieras. Te doy un tip aquí y es que no vayas por la comisión más alta, más baja, sino por los que más han alcanzado dinero, porque esto quiere decir que la gente está por la labor de aportar. Entonces, si la gente quiere aportar, es más fácil que aporten a esto que ya está probado que se aporta. Bueno, de momento lo voy a poner por el más alto. Y este es de 30%. Dice Duo Cover Lives Too Short to Drive Food and 10 Microwaves. No sé qué es, pero dice aquí View Campaign o Boost Campaign. Si yo le doy a Boost Campaign, le doy clic a Boost. Y me dice que puedo ganar el 30% por ayudarnos a compartir el enlace. Puedo darle a View Campaign para ver exactamente lo que es. Pero aquí dice que es un Magnet Stowaway, Clean Microwave. By Burns Hands, mira lo que te dicen, 30% de cada dólar que ayudes a recoger con esta campaña, es decir, si alguien aporta un dólar, yo me gano 30 centavos, está muy bien, tienen un Media Kit, para que yo pueda verlo, le voy a dar clic al Media Kit, y aquí viene alta resolución, baja resolución, GIFs, vídeos, tienen vídeos, tienen pre release, imágenes, un catálogo, fotos, está muy bien, vamos a ver, Um, el High Resolution y estas son los covers, vamos a ver esta se supone que es un, una campana para el microondas que evita el magnetismo ya no vamos a comer hierro limpia a la vez el microondas y hace que no nos quememos cuando cojamos los productos directamente del microondas, míralo ahí está, es una campanita para proteger los alimentos la tienes ahí, está bien, no pasa nada está muy bien, esto lo veo para gente que está en contra de las microondas, los que no se acercan el teléfono a la oreja. En fin, ese tipo de personas. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces yo le voy a dar a buscar Campaign. Clic. Y dice que solamente una cosa más antes de empezar. Le voy a dar a Continuar. Y nos dice que tenemos que activar la cuenta. Entonces tienes que activarla en tu correo electrónico. Voy al correo. Mira, aquí tenemos el de Kickbooster. Vamos a confirmar nuestra cuenta. Confirmamos la cuenta. Si no, no nos va a dejar avanzar. Ahí está. Míralo. Automáticamente me ha dado mi enlace de referido. Lo voy a copiar. Me dice que puedo descargar el Media Kit o el video. Vamos a dar clic en la campaña en vídeo. Este es el vídeo. mira qué bonito. Impactante la primera imagen. Introduciendo el walkover. Mira, ¿ves? Se queda en la parte de arriba pegado. Vienen las características. Safe Magnets. Es decir, no hay microondas que le den a tu comida. Puede mantener la comida húmeda con ese esa cosa que has visto tú. Mira, se hace chiquitito. Se, se queda pegado y no te quemas. Ah, mira, lo puedes coger así, entonces ya no te quemas. Tiene entradas de agua, mantiene las recetas bien en poquito tiempo, se limpia solito. En fin, que es una monada. <ríe> a la gente que nos gusta probar este tipo de aparatitos toda la gente que somos early adopters, es decir, gente que nos gusta probar la tecnología pues esto nos gusta ya tenemos pues en el enlace que es este, lo he copiado y lo que yo tengo que hacer es compartirlo o en Facebook o en Twitter, entonces yo me voy a darle directamente share on Twitter ellos me ponen el texto yo ni siquiera tengo que ponerlo y simplemente le doy a tweet ya está, eso es todo si quiero, si quiero, puedo hacer una campaña para este aparatito. Si quiero. E intentar gastarme lo menos posible y que aporten lo más posible. Por ejemplo, mira, Elon Musk es un early adopter. Yo podría hacer una campaña para este tipo de objetos poniendo a Elon Musk como target. Toda la gente que le gusta Elon Musk, pues podría comprar este aparato. Se me ocurre a mí. Y de esta manera tú puedes recibir, en este caso, hasta un 30% de la gente que invierta en este producto. Entonces tú les das ese enlace. Vamos a copiarlo. Lo voy a poner en una ventana nueva de incógnito para ver a dónde llegan. Lo pego. Le doy un enter. Y llegan aquí. Y simplemente ellos tienen que aportar. ¿Ves? Pues ahí están los dos pilares. Y aquí está el support. ¿Cuánto quiero dar? ¿10 dólares? Pues doy 10 dólares. Y si una persona da 10 dólares yo me gano 3, si da 100 yo me gano 30, si da 1000 yo me gano 300, como ves esto es exponencial, mientras más compartas pues más oportunidades tienes de ganar este tipo de dinerito, hay foros especializados en este tipo de objetos que vienen muy bien, además hay grupos de Facebook también que son early adopters, hay canales de Twitter especializados en esto y tú puedes compartir tus enlaces. Son limpios, son bonitos, ya te dan el material todo hecho. Tú simplemente tienes que compartir. Acuérdate que también nos dan un Media Kit para que nosotros no suframos por nada. No tenemos que hacer absolutamente nada más que descargar el Media Kit. Si queremos, coger nuestro enlace y empezar a compartir. Rápido, fácil e indoloro. Como bonus, vamos a ir a Facebook. Y vamos a buscar, por ejemplo, Gadgets. Y aquí vamos a ir a grupos de gadgets. grupos Mira todo lo que hay. Gadget Promotips. Home and Kitchen Gadgets. Mira este qué bueno. Le doy clic. Son 6.000 personas. Está genial. ¿Ves? Aquí los tenemos. Nos unimos al grupo, desde luego. Y podemos promocionar nuestro aparatito. Total, son gadgets. Mira. ¿Ves? La gente aquí hace cosas innovadoras. Y a más de uno le gustará invertir. Mira qué bonitos. En lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, nosotros no. El creador que, que, se, ha, que se ha currado esta, este aparato. Puedes hacerlo. Tú inténtalo y de cada diner, cada euro que aporten, tú te ganas 30 centavitos. No pierdes nada. Aprovechas tu tiempo en redes sociales y puedes ganar un dinerito. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Es Que te haya gustado esta forma nueva de ganar dinero compartiendo enlaces en redes sociales. Has visto que no es lo que crees, es una página que te está pagando por compartir las, los inventos de la gente. Y tú puedes generar dinero promoviendo ese tipo de productos absolutamente innovadores. Marketer, te envío un abrazo, espero que te haya gustado el video, que, lo, que puedas ponerlo en marcha y que pronto me contactes diciéndome, hey, lo he conseguido, he ganado mis primeros 10, 20, 30 mil dólares. Porque como aquí no hay límite, pues tú puedes ganar lo que tú quieras.